Lectores, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. El día de hoy quiero hacer este video que es especial porque con suerte va a ser el primero de una serie de videos que se va a llamar El Paquetazo. Dos puntos y ya la temática que vayamos a ver en cada uno de estos videos para contextualizar un poquito en dado caso de que no se entienda eh, la inspiración de este título aquí en México y específico México porque no sé cómo es en otros lugares de Latinoamérica o en otros países está el empresa que se llama Sabritas esta cosa que prepara eh, papitas que nosotros comemos cuando estamos holgazaneando en la casita que viendo una película, que leyendo o pasando el rato nada más. ya ahí tenemos nuestra bolsita que hace ruido y estamos trague y trague. Sabritas tiene una gama de productos bastante diferentes. Están que los rufles, están que las sabritas así originales, que los chetos y todos los tipos de chetos que hay. Los doritos, los churrumales, los crujitos, cuánta delicia. Y desde hace algunos años sacó un producto que se llama Paquetazo. Y en estas bolsas de paquetazo nosotros podemos encontrar un surtido de algunos de los productos que vendes abrir. Se hizo muy popular ese tipo de, de bolsitas de producto para llevar a reuniones familiares o reuniones con amigos o cualquier tipo de, de lugar en donde ocupes llevar una botana para estar comiendo. Mientras echas el chisme, pues el paquetazo es tu salvación. Y esto ya parecía un comercial. Pero bueno, de ahí surge la idea del título de ese tipo de dios porque aquí va a haber también un surtido de diferentes cosas. ¿Qué libros? ¿Qué películas? ¿Qué series? ¿El bonito cómic? ¿El bonito manga? Diferentes formatos a través de los cuales nosotros podemos experimentar una bonita, triste o aterradora historia. Y en este caso, para inaugurar esta serie, vamos a hablar de los gays. Ya estuvo muy larga esta introducción. Lo primero de lo que les quiero hablar es de un libro que se llama El pacifista escrito por John Boyne. Aquí vamos a tener a tres personajes que nos van a estar guiando la historia. Tenemos el protagonista que se llama Tristan, también está Will y Marianne. Marianne es hermana de Will y Will conoce a Tristan cuando están en un, voy a llamarlo, campo de entrenamiento. La historia se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial, en dos líneas de tiempo, en 1916 y en 1919. En el 16 es cuando vamos a estar conociendo cómo se empieza a formar la relación entre Tristan y Will. Y en el 19 vamos a ver algunas interacciones entre Tristan y Marianne. Porque Tristan le quiere entregar unas cartas que eran de Will. Así que a través de estas dos líneas de tiempo es como vamos a ir conociendo la historia completa que este libro nos quiere contar. Y es una historia bastante interesante. El pacifista tiene el potencial de desgarrarte el corazón y digo que tiene el potencial porque en mi caso no logró hacerlo por algunos aspectos que no me gustaron del todo y que les voy a contar ahorita en un ratito, pero en los aspectos positivos esta historia es bastante adictiva y es fácil de leer, está estructurada de una forma en la que vamos conociendo de forma alternativa los dos años que les estuve diciendo, empezamos creo que en el 19 y luego nos vamos al 16 19, 16 y cada uno termina con un cliffhanger Que te hace desear saber Qué es lo que se viene en esta historia Así que eso lo convierte en adictivo Pero también la historia como es fácil De leer, es ágil y tú quieres Seguir leyendo, leyendo y la verdad Es que a veces el tiempo pasaba Y yo ni me daba cuenta, este libro lo terminé Bastante rápido, lo terminé En dos días, así que ahí estaba yo pegado Tratando de descubrir qué es lo que Iba a pasar con estos personajes Otro aspecto que también me gustó bastante Es toda la historia que se le da a Básicamente este libro nos habla sobre su proceso de autodescubrimiento y de aceptación. Conocemos cuál fue su pasado, no es un pasado muy bonito que digamos y cómo este pues, repercute en las acciones que está tomando en el presente. Parte de eso también quiero creer yo que influye en un aspecto importante es desagradable pero que me gustó que se tocara es una relación de abuso y aprovechamiento por parte de un personaje hacia el otro eso fue algo que yo no me veía venir porque de verdad tiene giros bastante interesantes en la historia que se le va dando a los personajes y la idea que yo me había generado cuando empecé a leer las páginas no fue pero para nada cercano a lo que se cuenta en realidad en este libro así que esos giros que se se van dando y su relación con esa relación de abuso que les estaba contando y el proceso de aceptación por el que está pasando Tristan, el protagonista principal me gustó mucho como el autor fue enganchándolos uno con otros para que cuando llegue el clímax de la historia, tú de verdad estés ya, pero con el melodrama en la sangre y con la tristeza y el enojo sobre todo, a mí me generó mucho enojo cuando ya llegamos a las últimas partes del libro, creo que eso está bien ejecutado por parte del autor en los aspectos que ya les comentaba que no me había gustado es en cierta ambigüedad con cierto personaje porque no le da el cierre que por lo menos a mí me hubiera gustado a la historia de ese personaje en particular y yo estaba confuso porque al final no sabía si lo que estaba haciendo él era porque era un ojete de mierda o porque también estaba confuso. Esa ambigüedad no me gustó del todo. Y creo que como representación también deja mucho que desear. Supongo que es bueno tener personajes complejos... Pero algo tan ambiguo no creo que ayude demasiado la verdad También creo que el libro es algo superficial Se nota que el autor de vez en cuando quería dar diálogos profundos Pero la verdad es que se sentían un poco forzados Porque desde el principio nos presentó a un personaje principal A Tristan bastante como duro Que no le gusta mucho expresar lo que siente Entonces cuando se llegaba el momento de hablar de cuestiones así como que pasionales y románticas sí no se le veía como que mucha relación y creo que ya la ejecución de los diálogos profundos que quiso demostrarnos no le funcionó tan bien y es John Boyne, es el autor del niño con el pijama de rayas, sabemos que puede llegar a generar cosas profundas pero creo que aquí en el pacifista no le funcionó tanto y todo se vino muchísimo más abajo ya al final del libro que creo que fue lo que menos me gustó y que me disgustó incluso, no nada más dije ahí está feo sino que de verdad me generó un poquito más del coraje del que ya traía juntado por lo que pasaba con los dos eh, hombres que están en el libro Y es que al final Marianne da una acusación Que no sé de dónde salió Vuelvo a lo que comentaba hace ratito Como representación Pues no deja muy bien parado al personaje que está presentando Porque la acusación va relacionada con lo que pueden generar los celos y creo que lo que en realidad pasó iba más relacionado con el enojo. No siento que tuviera que ver el, ese aspecto de, de los celos, sino más bien de el enojo por lo que le estaban haciendo ese personaje y ya no aguantó más y lo llevó a hacer la acción que terminó realizando en la historia. Lo segundo de lo que vamos a platicar es una película, esta película está en Netflix, se estrenó el año pasado, se llama Tu nombre grabado, creo que le pusieron en español. Y bueno, aquí vamos a conocer a dos personajes principales, vamos a conocer a Shang y a Birdie, no sé si se pronuncia el nombre de Shang, es una película Taiwanesa, que por cierto, está rompiendo récords eh, en el aspecto de que es una película LGBT, está rompiendo muchos récords y eso me gusta. Creo que nunca había visto como tal una película taiwanesa con temática LGBT, así que esta creo que sería mi primera. He visto películas y, y series coreanas, pero de Taiwán, esta es la primera y por suerte, me gustó bastante. Como les decía, aquí tenemos a Shang y a Birdie. Empieza la historia cuando Birdie entra a esta preparatoria católica en donde estudia Shang. Está ambientada en los años 80, justo cuando en Taiwán se acaba de como que eliminar una ley marcial que había, entonces dentro de la escuela hay algunos cambios y se llegan a notar a lo largo de la película. Pero lo principal es la relación que empieza a surgir de estos dos amigos. Birdie se presenta como un muchacho como extraño, te gusta hacer travesuras, defiende a personas que por lo general los otros están buleando, entonces, si sí se presenta como alguien pues que no sigue la corriente de los demás Y eso le llama la atención a Shang Aparte de que pues el Birdie también está guapo No lo vamos a negar Y su relación empieza poco a poco a florecer De amistad a algo un poco más complejo Que ambos dos están tratando de explorar Y tratar de entender en realidad qué es lo que sucede dentro de las puertas de esa escuela y también fuera. Un aspecto que me gustó mucho de esta película es la progresión que hace de una temática tierna a una temática agresiva y termina en algo realmente trágico. Creo que es una nota positiva, pero aún así es una nota con un final un poco trágico y esa transición me gustó porque creo que es la transición de la vida. Empiezas de lo más simple y terminas en lo más complejo con algo de piedritas en el camino. Otra cosa también muy interesante es que se toca, muy por encimita, pero sí se llegan a tocar aspectos religiosos. De hecho, uno de los personajes de esta película es el como entrenador de la banda de música en el que está el protagonista principal. Él es un sacerdote, aparte de ser su, su entrenador, es un sacerdote y con él es con el que se llegan a entablar algunos diálogos relacionados con la religión que como les digo, van muy por encimita, pero creo que son mis diálogos favoritos dentro de la película cuando se llegan a desarrollar. La música es otra cosa increíble. A lo largo de la cinta, como que el soundtrack que utilizan está padre, pero hay una canción, la canción principal de esta película, que creo que se llama Igual que la cinta, que, bueno, cuando lo escuché dije, ay, está bonita, pero ya cuando iba viendo lo que significaba, te llega. Te llega al alma y más cuando lo relacionas con los dos personajes que estás viendo en pantalla Así que busquen esa, se los voy a dejar en la caja de la descripción La canción ya con subtítulos que está aquí en YouTube Para que la escuchen y pues se enamoren con esa obra musical Y sí, como les decía, tiene una nota positiva Sí tiene algo de trágico pero aún así termina en algo feliz a comparación del libro El Pacifista, que ese sí termina con algo ridículamente triste. Lo que se implica en las últimas páginas es tragedia pura. Y esto, sí hay tragedia, pero terminas con una gran sonrisa. La última secuencia de la película es muy dulce, es, es muy bonita, es cuando suena la, la canción principal de la cinta y yo estaba, pero miren... ...suspirando y riendo porque de verdad es una cinta que termina muy muy bien. Y algo negativo que les puedo decir es que hay... ...este podría ser como que un trigger warning de la película. Hay una escena de abuso sexual bastante fuerte explícita como que la mitad pero sí se presenta y lo que no me gustó en particular de esta escena de abuso es que está relacionada con el proceso de aceptación de un personaje y ese enfoque no me agrada bastante, en general ninguna relación en donde haya un abuso sexual <risa> Me agrada, supongo que a nadie le tiene que agradar eso. Ese fue un aspecto que no me gustó mucho de la... De hecho, no me gustó nada de la película. Y creo que puedo decir es lo único que no me gustó de la película. Así que véanla, está en Netflix, está de verdad bien pinche bonita. Y por último, quiero que hablemos de otro libro. Vamos a regresar con las letras y este... Es un clásico de la literatura LGBT, se llama La Habitación de Giovanni, escrito por un señor que se llama James, pero no me acuerdo su apellido, todo lo van a estar viendo en pantalla. Aquí vamos a tener a, vamos, voy a decir tres personajes principales. Tenemos a David, que es el protagonista, todo lo vamos a ver desde su perspectiva, está Giovanni, obviamente, y está Hela o Ella, no sé muy bien cómo pronunciar su nombre. Ellos tres son los que pues, nos van a dar este melodrama intenso la historia es bastante simple en realidad David en determinado momento conoce a Gela así le voy a decir yo y se mudan a París en París David le propone matrimonio a Gela y Gela le dice pera me vato yo no estaba lista para esto me voy a España unas semanas para pensar tu propuesta la Gela se va David se queda en París y es cuando conoce a Giovanni por azares del destino David termina viviendo en la habitación que está rentando Giovanni por algunas semanas y de Dentro de esa habitación, la habitación de Giovanni, es cuando él empieza un proceso de autodescubrimiento intensamente pasional y confuso. Parte de lo que me gustó de este libro es que aquí sí hay personajes complejos. El libro del pacifista para comparar libro con libro, como les decía, se llega a sentir superficial en los aspectos que toca y en el desarrollo de sus personajes. Pero aquí sí hay una profundidad, por lo menos en David, que es el que nos está narrando la historia, que me sorprendió bastante. Es un libro muy introspectivo, así que esa complejidad en personaje me gustó bastante. Al mismo tiempo también me hacía enojar porque pues estresaba el vato. Como estamos viendo su pensamiento y cómo va fluctuando de te amo a te odio en la misma página, a veces sí estresa un poquito. Pero pues en general yo me quedo con que me gustó. Otro aspecto también interesante que siento no se ve mucho en el libro y la película que les acabo de mencionar es la diferencia que hay entre un personaje homosexual aceptado y uno que no sea aceptado. Aquí en este libro sí hay otros personajes que interactúan con el protagonista principal que ya tienen su historial de amor y romance con otros hombres y es interesante ver cuando uno le está diciendo al otro es lo que eres. Acéptalo, disfrútalo, aprovechalo. Y el otro pendejo que todavía está con el conflicto interno De que no sabe qué hacer por las repercusiones que esto le puede traer Entonces esa comparación entre un tipo de personaje y el otro Me agradó y como se los digo, no está en las otras dos obras Así que pues está bueno que aquí sí haya ese tipo de convivencia e interacción Y bueno... Este creo que es el aspecto que más me gustó porque sus diálogos siento que fluían muy bien y fue la interacción entre David y Giovanni, los dos protagonistas de esta historia, no sé cómo lo dice el autor pero de verdad creaba escenas de coqueteo bastante interesantes que al principio de la historia, cuando se empieza a desarrollar, cuando empieza a arrancar todo, la verdad es que era lo que más disfrutaba. Me gustaba escucharlos hablar, cómo interactuaban, cómo se trataban entre sí, porque lo sentía bastante, bastante genuino. Poco a poco su relación pues se va como que retorciendo un poco, pero incluso ahí la comunicación que tenían y su relación me parecía bastante padre, porque sí se notaba química. ...en las letras que estaba leyendo, no sé muy bien cómo explicarlo... ...pero la relación de Giovanni y David en cómo interactuaban... ...no en su relación de tal como pareja, sino cómo interactuaban... ...al principio me gustó muchísimo. Y junto con todo eso se mezcla también la buena atmósfera... ...que se crea a lo largo de este libro... ...porque sí se siente como una atmósfera sofocada no porque haga mucho calor sino porque nos sentimos atrapados entre tanto pensamiento de David entre tanto pensamiento confuso como les decía que sí es interesante de leer porque refleja una realidad de muchas personas cuando pasan por ese proceso de aceptación cuando están empezando a comprender qué es lo que les pasa qué es lo que están sintiendo pero aún no saben muy bien o cómo expresarlo o cómo decírselo a alguien más así que me gusta ese proceso complejo de duda e incertidumbre Y crea una atmósfera Bastante sofocada De estar atrapado en algo No solamente atrapado en la habitación de Giovanni Sino atrapado en la mente de David Y en aspectos que no me hayan gustado tanto Volvemos otra vez a la ambigüedad Como con el libro de El Pacifista Que hay en cierto personaje Que tú dices que, ¿Qué está pasando aquí? O sea, no, no te entiendo si te gusta o no te gusta, o te gusta también alguien más o te gusta algo más. Ese tipo de ambigüedad, como les decía, siento que es importante representarlo porque existe. No a todo le podemos poner una etiqueta y existen cosas ambiguas en la vida. Y en este libro en particular, esa ambigüedad está mezclada también con la otra temática que no me gustó para nada, que es la misoginia que les viene manejando este libro. Y aquí la misoginia es... Palpable. o sea, hay páginas completas, bueno, lo leí en mi tablet, había pantallas completas hablando pestes de las mujeres y de su relación con los hombres, eso fue de plano lo que menos me gustó de esta obra y creo que un poco relacionado por ahí, ya no tanto con el tema de la mujer, que como les digo, sí se toca de una forma muy... Asquerosa, no me gustó para nada Es que también se habla mal de la feminidad En hombres En este libro hay hombres homosexuales Que son bastante afeminados En sus actitudes, en cómo hablan O por lo menos así se describen Y también de ellos se habla muy mal Utilizando calificativos Que ahora consideraríamos como eh, Ofensivos, por lo menos en español Porque no sé cómo están en, es, en inglés No sé si en inglés hayan utilizado la palabra con F Para referirse a ese... ...como a ese tipo de hombres afeminados que se presentan a lo largo del libro... ...entonces eso tampoco fue algo que me haya gustado de esta obra... ...así que es como un 50-50 porque de verdad... ...cuando es misógino, es misógino y lo deja bien claro... ...y también cuando habla mal de los hombres afeminados también lo deja muy claro... ...no es como que, ay, una vez lo mencionó y ya no, es constante... Por eso digo que es 50-50, porque sí, ese tipo de actitudes tienen un peso muy marcado en la obra. No sé si es específicamente de este libro y el autor quería dar a entender algo con eso que por ahora no he logrado entender, porque al principio yo creí que era sarcasmo, pero ya cuando Hela, la única mujer relevante del libro, empieza a hablar mal de sí misma, que su intelecto era inferior al de su marido y que su único propósito en la vida era tener hijos, y era como de esto ya no es sarcasmo, querido, querido James. Esto y es otro pedo, que a lo mejor yo no estoy entendiendo. Habría que checar otras obras del autor para ver si esta temática se repite o fue específica de La habitación de Giovanni. Y eso es, lectores, de lo que les quería hablar en este video. En general... Todas las obras que leí o que vi me gustaron bastante. Me gusta que estas obras estén representando el proceso por el que pasan los protagonistas. Porque todos pasamos por un proceso de aceptación. Todas las personas que somos LGBT tenemos a huevo que pasar por ahí. Porque en algún punto nos damos cuenta de que hay algo diferente en nosotros. Que sentimos diferente cuando vemos a una persona que no nos debería generar nada. Pero que algo está... la mariposita está volando por ahí como pendeja en nuestro estomaguito entonces me gusta ese proceso de aceptación que manejan esas historias incluyendo la confusión que generan los personajes porque tal vez algunas personas ya estas historias de autodescubrimiento podrían molestarles por toda esa confusión que se genera en los personajes de no entiendo qué pasa porque estoy aquí porque estoy allá porque vine este pero a mí me gusta, lo disfruto Yo les he dicho que me gustan mucho las historias coming of age Y aunque los personajes aquí tienen edades diferentes en cada una de las historias Podríamos considerarlo de cierta forma un coming of algo A lo mejor no de edad, pero un coming of self Porque se están descubriendo a ellos mismos Y yo eso lo disfruto En aspectos generales que no me hayan gustado de las obras Vuelvo a remarcar, esto estuvo relacionado con... El tratamiento de los personajes femeninos en las historias, específicamente de su relación con los protagonistas de cada una de estas. En la película, al final, sí se llega a dar una explicación de por qué el vato actuó así de ojete con la muchacha. Pero en los libros no. En los libros vemos que los personajes femeninos se usan solamente para denotar más la confusión del personaje y al final esas mujeres... Son arrojadas así como de, ay, vete, ya no me sirves para la historia, entonces te voy a desechar. Y eso no me agrada bastante porque, aunque es verdad que en el proceso de muchos suele haber mujeres involucradas que resultan dañadas por las actitudes de confusión que llegan a tener este tipo de hombres... En el libro sí, no sentí que se le dio tanto en los libros mejor dicho, no sentí que se le dio tanto peso a la perspectiva de ellas, eso no me gustó y la misoginia que está relacionada con esto, pero ahí sí se nota explícitamente en la habitación de Giovanni. Otro aspecto que también me parece curioso Y que no sé si me disgusta Pero por lo menos sí me pareció Curioso, es que En estas tres historias, aquí se abarca Pareja, incluyendo la película Se eleva lo masculino Y se eh, como Aminora o se habla Mal a lo femenino Y lo hablo en relación a La presencia de estas dos entidades O aspectos en los Hombres protagonistas, en, en las Tres historias, los hombres esfuerzan mucho por ser masculinos por demostrar su masculinidad y cuando se llega a presentar algún aspecto femenino, ya sea en ellos o en algún otro personaje o lo que conocemos como femenino se, se toma como burla, se, se toma como algo degradante y eso pues tampoco fue algo que, que me haya gustado mucho dando una lógica podríamos decir que es por el periodo en el que se escribieron o en los que se ambientan estas, estas historias, pero pues me gustaría ver entonces ya, eso sí es, es un, un reto para mí, ver historias más modernas en donde ya se hablen de nuevas masculinidades y ya no se le dé una puntuación positiva a lo masculino y una negativa a lo femenino, o por lo menos cuando se contraponen una con la otra, que ya se vea todo como... Sé lo que quiera hacer, exprésalo como lo quiera hacer, no tiene nada de malo. Hay hombres masculinos, hay hombres femeninos y eso existe, existirá y no hay ningún pedo. Y ya con eso concluimos este video lectores, espero que les haya gustado. Si ya leyeron alguno de estos libros o vieron la película me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo y si no pues totalmente recomendadas. Como les decía Espero que este sea el primer video de una serie ya después veremos viendo de qué otras cosas más venimos hablando aquí en el próximo paquetazo. Por ahora recuerden que pueden seguir a Un Lector Nocturno en las redes sociales, principalmente en Instagram y en Twitter. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y si pueden y si quieren, compártalo de vez en cuando. Ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.